corregimiento de la sierra lo encontramos en este valle maravilloso del Magdalena Medio, el cual está rodeado por diferentes fuentes hídricas, lagunas, ríos, y efectivamente también encontramos esos espacios y lugares para poder compartir en familia, paseos de olla, acampar, podemos encontrar diferentes hoteles también dentro de nuestra región. Es un encuentro entre los recursos naturales, un encuentro entre la vida espiritual y un encuentro también en una región que tiene grandes sueños, del cual usted puede ser partícipe dentro de estas ilusiones, estas esperanzas que brotan en todo este medio.